Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Bueno, yo estoy muy contento, estoy muy muy feliz porque, bueno, estoy eh, Inaugurando, podemos decir, esta nueva sala de, de Discord Que es para la gente que ha hecho, que son sponsors del canal eh, Esto lo he decidido básicamente hoy, o sea, se me ocurrió hoy, lo hice hoy Tenía ya la idea, pero bueno, no lo había puesto bien en práctica, solamente había hecho lo de los roles en el canal de Discord. Pero bueno, ahora quiero, como les dije anteriormente, todo lo que donan al canal vuelve al canal. Entonces, esto va a salir de mi, de mi propio bolsillo. No tiene nada que ver con, con Wargaming, ni con World of Tanks, ni con nada. Es un sorteo que hago yo con el dinero que los chicos han donado. Eh, así que, que sale de mi, de mi propio bolsillo. Pero bueno, es una manera que tengo de retribuirles a, tanto a MacPaul. A Nacho, a Eizal o a Darmox, a que es quien sea que, que gane que gane que el sorteo, digamos, y que haya donado previamente dinero al, al canal, por supuesto. Eh, otra cosa que quería decirles, bueno, si alguno tiene, tiene la posibilidad, quiere pertenecer a, a este salón VIP, por decirlo así de alguna manera. Eh, más que nada el que tenga ganas de ayudar. Es, va, va por ese lado de colaborar con el canal y que le gusta mi laburo y que el canal crezca. Bueno, mmm, acá lo que les puse a los chicos es un pequeño resumen de lo que va a haber en el canal, eh, en este canal de Discord, quiero decir. Eh, acá habrá contenido extra, hay cositas que no tal vez en el canal de, de YouTube no lo puedo subir o cosas que edito, que corto o cosas que no muestro ahí. Bueno, entonces van a venir acá. Eh, novedades, vamos a ir charlando cosas de, del futuro del canal, eh algunos de los chicos ya sabía que Coop iba a venir el miércoles pero bueno, no lo he hecho público todavía en el canal de, de YouTube eh, vamos a hacer sorteos exclusivos para los donadores, como es el caso de, de ahora también con, obviamente, que con el dinero que ellos donan eh, también voy a estar haciendo sorteos para el resto de la gente, porque ya les repito el dinero que entra al canal, vuelve al canal, bien, eso es clave para que un canal crezca, bien y es mi, mi, mi objetivo, para eso laburo día a día eh, tendremos una, una comunicación fluida a través de esta sala, de esta sala de, de Discord. De hecho, hoy estuve charlando con, con los chicos, estuve charlando con Mac Paul, estuve charlando con Nacho. Bueno, Ace y Darmox estarían ocupados, estarían trabajando, no sé, no, no, no se han conectado, pero, pero bueno, voy a estar muy atento a lo que es esta sala. Eh, ya, que, ya que bueno, me parece, me parece importante de, de mi lado, por lo menos, eh, darles un pequeño mimo, ¿no? No sé cómo decirlo. Eh, y el único requisito para pertenecer a esta sala, ya les dije Es haber donado al canal al menos una vez durante los últimos 30 días No importa la cantidad, no importa el cómo, no importa en qué No interesa nada lo que importa Sí, es eh, el hecho de que ayudes a que el canal crezca Bien, eh, y les repito, este sorteo que voy a hacer ahora Corre totalmente y 100% por mi cuenta Así que si alguno tiene ganas de decir, dice, Eh, no, pero sos CC, eh, pero Wargaming Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver Corre 100% con mi plata y corre por mi cuenta, ¿bien? Así que bueno, amigos, vamos a hacer el sorteillo. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Como siempre tengo los, los papelillos acá cortados. Bueno, pasa o que es un quilombo, no tengo mucho lugar. la verdad que necesitaría un escritorio más grande. Estoy, estoy en el horno. Bueno, ahí va. Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver qué sale. El señor... Uh, ¿Se ve ahí? No se ve una mierda, boludo. ¡Ay! El señor Ace Al es el ganador. Se ha hecho con los 1250 de oro. Y esperen que quiero mostrar también a los otros chicos. Tanto para Nacho o como para Paul. O para Dark. Ya sé que me han dicho que no les interesa que les dé nada. Pero a mí no me importa lo que ellos piensen. Yo les voy a dar algo porque a mí eh, Para mí es así. Eh, me gusta, me gusta mucho dar, me gusta mucho dar, boludo. En la medida de lo que pueda, ¿no? Obviamente. Ojalá tuviera 100.000 dólares en la cuenta Para darle a todos un montón de cosas Pero no es lo que tengo eh, Y el otro es Nachito Nachito, Nachito querido Ahí está, bien Perfecto, están todos mostrados O sea, participó Nacho Participó Dark Darkmox Participó Mac Paul Y bueno, y el ganador eh, Si ¿sí, no, ahí está Aizal, perfecto. 1.250 monedas de oro para el señor Eisal. Ha ganado esta vez. Muchísimas gracias por haber colaborado, por haber donado dinero al canal. Esto, como les dije, es simplemente para que el canal crezca. Todo lo que dan al canal, de alguna manera, vuelve. No puedes dar dinero, no hay ningún problema, sentate y mirá que yo estoy todos los días acá subiendo cosas o haciendo directo, o jugando con la cuenta de Sheriff para que ganes oro o subiendo otro, algún video o algún replay, algún gameplay dando consejos, haciendo directo o en Twitch, también en mi canal de Twitch eh, jugando World of Tanks o jugando otros juegos, pero bueno, la idea es entretener, que te olvides de tus problemas que, te, que pases un buen momento que te diviertas acá con gente que más o menos siempre somos los mismos y nos vamos conociendo así que... Nada, amigos, tenés algún problema, Sabes que acá están andando todos los días para poder tratar o intentar, por lo menos en la medida de lo posible, levantarte el ánimo. Y es lo que yo puedo hacer desde mi humilde, muy, muy, muy humilde lugar, chicos. Así que, bueno, más que nada les quiero agradecer sinceramente a, a ustedes cuatro y al resto también de, de todos los suscriptores y cómo están ayudando a que el canal Crezca a pasos agigantados, man. Ya estamos en 3.800 y pico de personas. Todavía no se actualizó el contador, pero ya pasamos los 3.800. Yo calculo que dentro de muy poquito vamos a estar en 4.000 subs. Así que pff, bien, bien, bien, bien buenísimo. Gracias, chicos. Gracias a todos. Y nos vemos seguramente hoy a la noche. Voy a estar haciendo como siempre a las 21. Vamos a estar haciendo el directo de la cuenta del Sheriff para que puedan ganar oro todos. Y eh, pronto voy a estar haciendo un sorteo general para todos, para todo, para todo el público en general, así que bueno, les mando un beso, muchas gracias y nos vemos en la próxima, chau chau.